Pesos son 600, al mes son 48, acá se sueldo, entonces yo encuentro que están luchando, lo que están sí se van, se, se va mucho, eh, muy agresividad, pero encuentro que están luchando sobre el sí. Nosotros venimos de Coronel, de la provincia de Concepción. Y veníamos viajando anoche cuando nos enteramos de todo lo, lo que estaba pasando acá en Santiago. Y veníamos bien preocupados, la verdad, pensábamos que íbamos a tener que llegar acá y devolvernos al tiro por el tema que estaba pasando, pero a Dios gracias pudimos llegar acá y, y encontrar un poquito más calma la cosa. Y pudimos llegar acá a disfrutar en, en familia porque venimos varios nosotros días de, de coronel. Somos una familia numerosa y que a disfrutar este día y gracias a Dios porque lo vamos a poder hacer. ¿Y qué así. piensas de lo que pasó ayer? No sabría decirle, pues, hijo, porque no tengo idea de lo que, ¿No? lo que pasó. ¿Qué idea tiene de eso? Eh, eh, lo único que supe es que había disturbios, que había incendios, así que no... ¿Por qué se le raro? No sé. Fue por el lanza del así pasaje. Ah, por eso fue. Sí. Ah, sí. ya. Así que por eso no le podría dar otra opinión mayor porque no... ¿Y hoy día ha encontrado algo raro? En su, en... No, totalmente no. tranquilo aquí Total, no. donde me han totalmente tranquilo. Kilo. Así que gracias a Dios no nos pasó nada. <risa> gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas eh, fueron realizadas de manera muy injusta porque estoy esperando aquí a un amigo desde ayer que fue detenido de tres Paco lo, lo pescaron y él estaba, estaba con su colola, de hecho estaba, ni siquiera estaba gritando algo, estaba simplemente ahí lo pescaron porque no sé la verdad, porque la habrán tomado. Y entre tres y fue como de manera súper injusta, porque de hecho tenemos hasta el video, no lo tengo aquí ahora ah, como vamos lo pero pues estaban abusando y lo, entre tres lo tironeaban, le pegaban. Fue. ¿Qué edad de tiene paciente, tu amigo? Justo, tiene 21, también es estudiante. No, que trabajo, que me descresto trabajando, me cobran todo y creo que estábamos dormidos. Ya era hora de que esto ya saliera, ya la gente despertara, gracias a los estudiantes. Desgraciadamente la otra cara de la moneda es el vandalismo, no lo podemos evitar, es parte de una revolución. Entonces, nada, como, como un mujer común y corriente, estoy saliendo a mostrar mi descontento y a decir que ya basta que nos roben, que ya es suficiente y que tenemos que tener una sociedad justa para todos, no solo para los ricos. Eso es lo que te puedo decir. gracias. gracias. gracias. Que vio, esa cosa es el pillaje que se editan. Primero el caso que está allá. Lo quemaron el término. ¿ah? el robar, se esos a robar. Eso no es, no son los estudiantes, esos somos estudiantes, somos llaman los picantes de las poblaciones, somos ladrones. Oiga, pero acá tenemos a los militares y tenemos a los carabineros. ¿Ve alguna persona ahí que esté con algo que sea peligroso para.. y que merezca ese tipo de reacción por parte del Estado? No, no, no, Estoy no, de acuerdo, que, que los carabineros tienen que cuidar el orden, Una ¿eh? orden. ¿Pero los militares, no? ¿lo? ¿Te parece exagerado que hayan salido a la. Sí, yo creo que es exagerado. ¿Sí? Yo, yo creo que es exagerado, ¿sí? Yo viví todo el año, reconquisté la cosa contra Salvador Allende, ¿no es Ahora qué bueno, están, se están desquitando de, de, de, de lo que hicieron a Salvador Allende, los cacerolazos contra Salvador Allende, ahora los cacerolazos contra Pinochet, contra... contra, contra ¿cómo, cómo, ¿cómo, piñera. Contra Piñera, pues ¿sí, no, Me están devolviendo, qué bueno. 加油 no pasa el proceso, en el sentido que este, son controlados directamente por el Estado o no. Yo pienso que debe haber una mesa de diálogo, una regularización en la cual ambas partes puedan dialogar y tener en cuenta qué es lo mejor para cada, cada para, tanto como para el bienestar del pueblo como para el bienestar obviamente de la economía del país. Ah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! no, no, no, no, no ¡Cuidado, Culián! que se ¡Cuidado, Culián! ¡Cuidado, Te vamos a quemar, Culián!